Estamos hoy en directo en este setup maravilloso que es la montaña os voy a contar cómo, o los principales tips que yo tengo para poder posicionarte en linkedin eh, no hay magia no vais a hacerlo en siete días ni en tres ni en una semana ni hay diez tips concretamente es simplemente una charla en la cual os cuento lo que sé y lo que he aplicado y funciona y al final pues eh, fijaros estoy en la montaña a veces el otro día me dijeron que ah, tú eres el marketer que hace cosas directas Sí. Pero lo que quiero que sepas es que al final es un tema de presencia. Hay tres importantes puntos que tienes que tener en cuenta para posicionar tu perfil profesional o de empresa en LinkedIn. Te los cuento ahora en este directo desde la montaña. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y desde el 2007 gestionando, gestionamos LinkedIn, leads y posicionamiento para empresas y profesionales a través de LinkedIn y otros canales en B2B. En primer lugar, tienes que tener un perfil adecuado. Tienes que saber por qué palabras quieres que te encuentren, porque al final LinkedIn es un buscador dentro de LinkedIn, pero también aporta información al buscador tradicional que es Google. Entonces, habría que ver, por ejemplo, en mi caso, pues yo que me posicionen pues, como mentor en LinkedIn o como eh, quiero que me posicionen como marketer B2B, business to business, o etc. Pues si ese es el caso, eh, tienes que arreglar tu perfil para que tanto en el titular, la foto que subas como en, por ejemplo, el acerca de aparezcan términos relacionados con esto que estamos hablando. y Por supuesto, los sempiternos, hashtags. O sea, que el perfil tiene que estar perfecto. Allí donde está identificado tu, tus, tu, tus datos de contacto hay posibilidad de poner hasta creo que tres webs. Ponlas todas si es posible que la web tenga algo relacionado con, con, con eso muchísimo mejor, porque se entiende bastante. Con lo cual... Eh, por ejemplo, en mi caso, b2bpro.es, que es nuestra página, pues al ponerlo en LinkedIn también ayuda a entender a LinkedIn. Pero eso no es todo, no basta con hacer un perfil, un perfil perfecto para posicionarse en LinkedIn ni con las palabras adecuadas. También es necesario hacer otras cosas, por ejemplo, estar en grupos donde teóricamente estén los temas de tu materia. Ya sé que siempre decimos que hay que estar en grupos donde esté tu cliente objetivo y en este caso para posicionarte es bueno que LinkedIn entienda que si eres un marketer B2B estés en grupos de B2B. El tercer lugar, para mí es el más importante, no basta con tener el perfil adecuado, no basta con estar en grupos, no basta con decirle a LinkedIn, yo soy este. También, y esto es un directo, lo digo porque igual veis a, a mi perra por aquí en la montaña, también es necesario, para mí lo más imprescindible, el emitir contenido, el emitir contenido de valor, qué palabra más, está un poco más contenido que sea referente para tu cliente, para tu avatar, para tu cliente tipo, para el que te va a comprar. ¿Qué le preocupa? Pues de eso tienes que hablar. Y en eso, pues tienes que poner las palabras adecuadas y los hashtags adecuados. Eh, no basta solamente hacerlo así. Ahí está. ¿La veis? Bueno, como esto es un directo, pues son gajes del oficio y no está mal que la veamos. No basta solamente con hacer ese contenido, sino que además tiene que ser frecuente en un directo, hablámonos de posicionamiento en LinkedIn. Si queréis que os posicionen en LinkedIn como un profesional o una empresa de un sector concreto, igual que a mí me posicionan un poco al cachondeo como el marketer que hace el vídeo desde la montaña donde voy a a menudo cada día, pues entonces tendréis que estar en LinkedIn a menudo cada día, hablando de esos términos por los cuales quieres posicionar. Digamos en resumidas cuentas que un perfil con las palabras clave adecuadas un, en todo el perfil estar en grupos y hacer contenido que tenga las palabras adecuadas y que además la gente lo lea, comente, etc. Con esos tres puntales y con el tiempo hay una caña, esos 15 minutos diarios no te los quita nadie, podrías y puedes posicionar tu profesional en LinkedIn, el de empresa y el personal. En nuestro caso, que gestionamos perfiles, a veces me dicen profesionales liberales, me dicen basta mi perfil profesional. No, hay que atacar también con el perfil de empresa porque son dos oportunidades para posicionar funciona y muy bien. O sea que a emitir contenido, a compartir contenido, a estar cada día, a conectar y a poner las palabras que te van a posicionar. Y recuerda, posicionar es para que si te buscan con tus habilidades o con tus, eh, o con tus eh, capacidades y propuesta de valor de empresa o profesional, que te encuentren y al final que se establezca una relación comercial, duradera, laboral, eso ya es otro cantar. Estamos en directo en la montaña, posicionados, tanto mi perra cuca como yo, gracias por estar ahí, darle a like, comenta lo que quieras y en cualquier caso, si quieres saber más sobre Linkedin, en B2Bpro.es pues hay un newsletter, una mentoría y más información sobre cómo usar Linkedin B2B para estar en el mercado a día de hoy. ¡Feliz día! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!